¿Qué tal chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Danich Y hoy os voy a traer unos trucos para conseguir más FPS Y una muy buena sensibilidad para Fortnite, ¿vale? Para no fear ni una bala que yo estoy en mando últimamente Soy jugador mixto, jugo Claudio teclado y en mando, pero en mando se me da un poquito mejor Y os tengo unos trucazos de locos Y nada de esto, nada es baneable Bien, el primer paso que tenemos que hacer es... Suscribirse al canal de YouTube, nada, ¿no? imaginas? A ver, chicos, lo primero, tenéis que poner, si soy de PC, ¿vale? Esto solo es de PC. Los de Play solamente pueden hacer lo de la sensibilidad, pero es diferente que jugar en PC, así que no lo sé cómo será en Play. Yo era de Play, lamentablemente, pero ya me pasaste a PC, así que perfecto. Chicos, tenemos que hacer tres pasos, creo. No recuerdo bien, pero bueno, tres pasos, ¿vale? Estamos aquí en el escritorio y tenemos que cliquear Tecla Windows y R a la vez, ¿vale? Windows y R Y nos va a salir esta, esta ventanita, ¿vale? Donde dice escriba el nombre del programa Bien, ponemos esto App Data Simplemente esto, ¿vale? Y damos a aceptar Bien, aquí, en este paso de aquí Tenemos que poner local Y buscar Fortnite Game, ¿vale? Fortnite Game una vez en Local y Fortnite Game, vamos a Shift, a Configuración, a Windows Client y este es el archivo que tenemos que tocar. Bien, ¿qué se puede tocar aquí? Uno, la resolución. ¿Se pueden tocar más cosas? Sí, pero yo solo recomiendo tocar la resolución. Y bueno, os voy a dejar por la pantalla o por la descripción seguramente algunas resoluciones bastante buenas. Algunas resoluciones... Que los pro utilizan. Yo en mi caso utilizo la 1444 x 1080. Es verdad que el juego se ve un poco peor, sí, es verdad, pero vas más fluido y no fallas una bala. Yo prefiero ir más fluido, no fallar. Y aunque el juego se vea borroso y falle texturas a veces, es verdad que es cierto eso de que falla texturas, pero bueno. Vamos a Gaming User Setting, ¿vale? Pero no le damos clic, le damos clic derecho y ponemos propiedades, ¿vale? En propiedades En propiedades, vamos a poner aquí solo Estará así, ¿vale? En solo lectura Lo desmarcamos Lo desmarcamos Y ya está Ahora sí podemos entrar ¿Vale? Le dan a aplicar y entramos Y estos son los archivos, ¿vale? Las configuraciones de tu usuario en Fortnite Bien Lo único que tenemos que hacer para cambiar la resolución Es buscar la resolución Así que Vamos a ver, eh, explorar por aquí A ver si lo vemos Aquí está la tienda y va a salir, básicamente... A ver si lo vemos Un momento. Es que no recuerdo dónde estaba. Bien, tiene que estar por aquí cerca. A ver, a ver. Aquí está, chicos. ¿Veis? Me bueno, pone Resolution 6 X y 6 Y. Bien. Pues yo tengo esta puesta. La 1444 por 1080. 1444 por 1080. ¿Vale? Tenéis que ponerlo en las dos. En estas y en estas. Y ya está. Ya con eso podéis jugar la resolución que queráis Si queréis poner 700 por no sé qué Bueno, también podéis hacerlo Y bueno, aquí hay cosas que algunas sí que las entiendo Otras que no Aquí por ejemplo estos son los ajustes del de la imagen no Por ejemplo, yo en distancia tengo distancia media Y por eso sale un 1 Y aquí un 1 también Y esto es 0, 0, 0, 0 Básicamente que no me quiero que me salga nada Si quiero puedo poner esto en 0 no, La verdad es que no sé lo que es Pero vamos a ver a ver qué nos sale Y ponemos guardar eh, en guardar, sí, iba a decir guardar como. Ponemos guardar, ya está, guardarnos Y algunos youtubers dicen que pongamos propiedades y pongamos otra vez son lecturas Pero yo no lo pongo nunca Yo nunca he puesto eso Y me va bien el juego Es verdad que no sé si es por esto o porque es mi ordenador Que se traba una de, de 20 partidas a lo mejor Pero bueno, yo la dejo así El siguiente paso es descargaros una aplicación llamada Antimicro esto para los jugadores de mando es lo mejor del mundo. O sea, yo, por ejemplo, tengo esta carpeta que es para quitar el impulse lag, que ya últimamente no lo estoy utilizando mucho, ¿vale? El impulse lag te lo quita, porque vamos aquí y tenemos aquí, borrar los archivos temporales, refrescar el ordenador, el antimicro, no impulse lag, no sé qué. Bueno, yo seguramente creo que os voy a dejar esta carpeta, ¿vale? Os dejaré esta carpeta y aquí tenéis muchas cosas. Por ejemplo, tenemos esto para borrar eh, cosas secundarias. Tenemos esto para refrescar, ¿vale? Le damos a gente todo el rato. con Comando Timer. Esto es por otra cosa, ¿vale? Esto es mucho rollo porque para que yo os explique esto es meterse en los archivos del ordenador y ponerlo y, bueno. Es mucho más rollo, así que prefiero explicarles lo básico. Y si queréis un vídeo más avanzado, pedímelo por los comentarios y este vídeo tiene que llegar a unos 20 likes, ¿vale? Deshabilitar apps en segundo plano, eh, sí. Deshabilitar esto También A mí no me deja No sé por qué A los demás sí También borramos Y borramos Optimización de pantalla ¿Vale? Ya está Ya lo tenemos todo limpio El ordenador ¿Vale? De todas formas hay más aplicaciones Como esta de aquí Que también es bastante que, Perdón Que también es bastante buena Y esta de aquí también Yo tengo varias Os puedo traer varios vídeos Si quieren eh, Y también Por cierto chicos Si sois de PC Es súper súper importante Tener el Windows Perdón Aquí el Windows Ajustes, tenéis que ir a Windows y hacer una, unos ajustes básicamente. Aquí tenéis que ir a notificaciones y borrarlo todo, ¿vale? Poner desactivado las notificaciones para que no os consuma rendimiento ninguno. Igual que en multitarea también, desactivarlo todo, todo lo que tengáis aquí, desactivarlo, ¿vale? Menos el sonido, que el sonido es muy importante. Lo demás, para mí, yo lo tengo desactivado Lo que te tenéis que hacer es Iros a juegos, si tenéis esto de Xbox Game Bar Y lo desactiváis todo, ¿vale? Desactivar y desactivar, menos esto Modo juego, activado, eso sí lo tenéis que tener activado Lo único que hace esto es Deshabilitar eh, Aplicaciones de segundo plano que molestan Al jugar no, no significa que tengáis dos aplicaciones abiertas Y no funcionen, no, no, significa que Aplicaciones del Windows, básicamente Que no nos sirve para nada Pues lo deshabilita y eso es muy bueno Aplicaciones eh, Bueno, pues nada Esto yo Lo tengo así tran... Normal Lo tengo normal, sí Bueno chicos, lo que les iba a explicar Antimicro, ¿vale? Lo tenéis en la carpeta Aquí, Antimicro No impulse Lag Se lo descargan, ¿vale? Se lo descargan Yo ya lo tengo descargado Así que no lo voy a hacer Y vais a tener que poner Estas configuraciones de aquí ¿Vale? Yo tengo varias configuraciones A ver, os las muestro A ver si se abre Claro, yo lo tengo aquí Vale os va a salir esto, ¿vale? Bien, ¿qué hacemos aquí? Paso número uno, ir a opciones y a propiedades Perdón, a... Madre mía, a configuraciones, ¿vale? Tenéis que ir opciones, configuraciones Eso es lo primero Y aquí tenéis que poner uno Tenéis que poner uno Y tasa de sondeo de mando Uno también, ¿vale? Un milisegundo Bien, esto lo dejamos tal cual como lo tengo yo Habilitamos la repetición de teclas eh, yo esto la verdad no sé a lo que se refiere Pero yo lo activé y me va mejor A ver, sé que pone repetición de tecla y supongo que es al darle todo el rato la tecla Y va menos eh, Con menos Impulse Lag Aquí está 250.000 segundos y 5 tempos Yo lo dejo así Si queréis vamos a probarlo deshabilitado Y luego activamos A ver para ver la diferencia en Fortnite Luego Aquí no movemos nada Y aquí, sí, en ratón, ¿vale? En ratón Tenéis que poner Desactivar la precisión de puntero Activado, ¿vale? Por favor, eso es muy importante Hacerme caso que sí se nota mucho el cambio Habilitamos esto Y esto lo ponemos al mínimo 1 de tamaño editorial Y modificador del peso 0,01 ¿Vale? Tasa de actualización La ponemos al mínimo, al 1 Y pantalla la tenemos así Pues la vamos a poner así con el 0 ¿Vale? Activamos Bien Eso significa que ya hemos quitado el input lag Ahora esto que tenemos aquí en la pantalla es como unos macros, ¿vale? Son legales, entre comillas, tampoco abuséis de él. Me refiero, legales, si sabéis, eh... Desimularlo, por así decirlo. Bien, yo, por ejemplo, reinicio con el R, ¿vale? Con el joystick este de aquí, ¿vale? No se va a ver, pero bueno. Reinicio con el joystick. Eh, entonces, cuando toco el joystick, ¿veis aquí que me sale el lila? Estoy tocando el joystick ahora mismo, ¿vale? Sale aquí como lila. Eso significa... Que yo al tocar eso En el teclado Va a salir como ratón 5 ¿Qué significa eso? El ratón 5, vale, para hacer lo que yo hago yo Para reiniciar al instante En mando, tenéis que hacer eso O sea Le dais a R click, ¿no? Que es el joystick Ustedes para probar eh, qué botón es el, Por ejemplo, a ver, voy a explicarlo de cero Para saber qué botón es Tocamos una tecla, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo estoy tocando la flecha de izquierda la Flecha de derecha, arriba, abajo Ahora R, L, ¿veis? Para saber cuál es la aplicación, te dice cuál es el botón que estás tocando. Eh, me estoy trabando al hablar, no sé qué me pasa. A ver, tenéis que poner turbo, ¿vale? Importante, turbo. Y tenéis que ir a avanzado. Pero antes de ir a avanzado, vamos a ratón. Y yo empecé en Forne, tengo configurado reiniciar con el ratón hacia atrás. La ruedadita para abajo, ¿veis? Rueda para abajo. Le damos. Y ya está, ya podemos reiniciar con un botón Sí, ya está Tenéis que dejar la aplicación abierta cuando estéis jugando al y Lo dejáis ahí como en segundo plano, lo minimizáis y ya está Pero yo tengo más trucos Tenéis esto y yo pondría aquí Perdón, voy a borrar esto Yo pondría aquí ciclo desde que No sé lo que significa, pero desde que lo puse me va mucho mejor Así que eh, Bueno, vamos a activar esto Vale, vamos a activar esto A ver qué es esto, esto no sé lo que es la verdad yo estoy tocando aquí con ustedes, estoy probando y aquí al mínimo, vale, tenéis que ir al turbo y al mínimo. Aquí vais a explorando un poco ustedes porque es verdad que yo tampoco sé mucho profundizadamente en esta eh, aplicación, en este programa. Y ya está, de momento luego tengo este que lo tengo como aquí en ciclo también, zona máxima al máximo y zona muerta al mínimo. Me va muy bien así. Y ya está, creo que aquí, vale chicos Y aquí, en esta de aquí, vale, que es el panel táctil Que es donde edito yo Seguramente ustedes editen en el joystick o en la flecha O en el triángulo Yo edito en el panel táctil, vale Y yo lo que tengo puesto es turbo Vale, que no lo tiene puesto, pero bueno, turbo Lo ponemos al mínimo No me deja activarlo, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué no me deja? Porque tengo aquí puesto ciclo y mantener Esto lo borramos y esto lo ponemos al mínimo, ¿vale? Esto era así, ¿verdad? Esto lo borramos A ver si vamos a borrar todo y vamos a hacerlo de nuevo Ciclo, autorresetear, sí, y insertir Venga, ya está, ¿vale? Lo guardamos Vale, lo minimizamos Ahora, hecho todo esto Podemos jugar al Fortnite con una calidad increíble de FPS O sea, una cantidad increíble de FPS Que no empecé a expresar hoy y ya está chicos, es que no hay otra, no hay otra, o sea, esto es así de rápido Si queréis más consejos, eh, trucos más avanzados como profundizarnos más en los archivos del Fortnite, del PC Básicamente aquí tengo eh, aplicaciones como el DNS que es para que me vaya mejor ping Ya que a mí el ping me va a 90-80 y con esto me ha ido a 60-70, 50 veces eh, FPS, esto es para intentar aumentar los FPS Todavía no lo he probado, está por probar, ¿vale? Es de nuestro amigo Krimik en YouTube Suscríbase a su canal si quieren Y Lorenz también es el que me ha hecho la carpetita eh, Quick CPU Que es un programa para que deshabilitar el procesador Y que no reviente, básicamente Y esto también es para eh, reducir el input lag Tengo muchos aquí para reducir el input lag, la verdad Bueno chicos, entramos al Fortnite y vamos a ver la resolución, seguramente lo vais a notar al instante Vais a notar al instante Cómo se ve el juego, ¿vale? Es que lo vamos, se va a notar mucho, chicos De hecho, eh, voy a poner activado la Game Capture ¿Vale? Voy a activar la Game Capture para que notéis el cambio del juego Mirad, ¿vale? Espera, ¿ustedes cómo lo estáis viendo? Es que yo no sé cómo lo estaréis viendo ustedes Seguramente el juego, ustedes ahora mismo la estáis viendo como ¿Veis? ¿Veis como que se me parte la pantalla? ¿Veis? Me veis aquí, ¿no? Bien, pues vamos a poner eh, Game Capture, así está Y chicos, va, van a ver Que el Fortnite Se va a ver raro, como muy grueso ¿Verdad? Ahí está, como muy raso Vale Está como Grueso el juego, vale, perfecto Pues entonces, chicos, lo que tenemos que hacer Vamos a parar de bailar. A ver si puedo. Vamos a creativo. Vamos a probar. Y ya está, chicos. Eh, la configuración que les recomiendo totalmente en Fortnite, ¿vale? Es obvio. Es esta. Modo rendimiento alfa. Es la mejor. Es verdad que se ve feo los juegos. Sí. Si tenéis un PC muy poco potente como el mío, os recomiendo poner modo rendimiento. Te va a ir mucho mejor. Muchísimo. Y se nota, pero una barbaridad, ¿vale? Eh, va a disminuir mucho, mucho la calidad El problema de mi PC es que yo tengo un cuello de botella Básicamente el procesador eh, es muy malo para mi gráfica Mi gráfica es una 1050 Ti y mi procesador es un Intel de séptima generación Y aún así le hace cuello de botella, pero bueno eh, Chicos, veis que me va como a 160 FPS Antes esto me iba a como a 90 FPS o algo así Y ahora me va pff, muy fluido Es verdad que se ve raro el juego, como veis, ¿vale? Se ve como raro, voy a 48 de ping y vamos a una islita aquí que venga yo hecho, a ver si lo veo, aquí, edit map, por ejemplo ahí. Vamos a edit map para que veáis cómo edito con el antimicro, ¿vale? Eh, les he puesto una configuración nueva al antimicro, por si no os acordáis, así que a lo mejor si no funciona es por eso, porque yo he puesto una nueva opción que nunca había probado y la voy a probar con ustedes. No sé qué me pasa en el ping, como veis que me va a el, el, el internet. Chicos, la sensibilidad, ¿vale? Estas son mis configuraciones Y la sensibilidad, la mejor sensibilidad que yo recomiendo para esta resolución voy a, Estoy jugando yo a 144 FPS, lo pongo a 160 eh, Siempre es mejor poner un poquito más de FPS Y chicos, esta es mi sensibilidad de radón ¿Vale? Y esta es la de mando, esta es la que yo utilizo, ¿vale? Activado, activado, al mínimo, vibración desactivada 2,2 en construcción, 2,0 en edición 46, 46 Esto lo desactivamos La mira al 77 7 está bastante bien Y luego tenemos lineal Así estáis apuntado al 100, obvio Y zona sin uso 15 y 12 ¿Vale? Yo tengo el mando roto, por eso lo tengo tan alto ¿En verdad es recomendable poner el 5? Sí, pero si yo pongo el 5, mirad lo que me pasa en el personaje Se mueve solo No estoy tocando nada, bro Y se mueve solo, ¿vale? Eso es porque tengo la zona sin uso destrozada, básicamente Así que la ponemos al 12, ¿vale? Que a mí me va bien, si la tenéis roto como yo es mejor ponerla al 12 Y si se sigue moviendo, pues la subís más eh, bien Vamos a darle al iniciar y vamos a ver cómo editamos, ¿vale? Os voy a enseñar una cosa Recordáis que yo edito con el AR, ¿no? Pues mirar A ver, ¿no sirve de nada esto? No Pero mirad de cómo de rápido puedo reiniciar yo en ratón hago esto En ratón edito así Pero es que en mando Es increíble ¿Veis como edito de rápido, bro? En mando, eh Esto es como llevar eh, hacks, básicamente Es que es increíble Y bueno, a ver, eh, estoy viendo aquí un... Mirad como edito, chicos Es que es increíble No tengo input lag ninguno, gente Ninguno Es que no tengo input lag, es increíble y chicos, recuerdo que estoy jugando 54 de ping. Si tenéis mejor ping que yo, pues vais, vamos, a saco. Es increíble. mirar el ratón. En ratón, ¿vale? Es verdad que es mucho más rápido que. En ratón. Si tenéis un teclado bueno, pues de locos, ¿no? Pero.. Aún así. Aún así no soy nada, nada mal para.. Para lo que es jugar en mando, y mira, puedo hacer triple edit cuando antes no me salía. O sea, es increíble. O sea, no tengo input lag ninguno. Lo probaría en pública, gente, pero sería muy largo el vídeo. Así que yo os recomiendo eh, probar esta sensibilidad y a ver qué tal. Y si eso me recomiendan alguno por los comentarios, ¿vale? Es que es muy buena, en verdad, esta sensibilidad. A ver, yo soy un poquito malo jugando, ¿vale? El forne no, sé, no se flipen que tampoco se van a convertir en, <ríe> en bug ahora. Pero sí que vais a mejorar muchísimo Hacerme caso que vais a mejorar y... Madre mía, ¿qué me pasa en la boca, bro? Vais a mejorar mucho, no sé qué me pasa en la boca <ríe> Estoy flipando hoy, tío Tengo como algo en la lengua, ¿sabes? Bueno, chicos Esto es todo por hoy Espero que les guste el truco Si queréis más consejos, recuerdo decirlo por los comentarios y darle un like Un gran like eh... Nada, sin palabras Hoy mi cabeza no pronuncia bien ¡Mirad esto. WTF, bro. WTF, bro. Increíble. Nada, sin palabras. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Y es verdad, chicos, vamos ahora a probarlo el antimicro, pero sin el. Sin la opción que dije yo antes. ¿Cuál era? No me acuerdo ya, tío. Es que soy tonto, tío. Ya se me ha olvidado. Tenemos... Creo que era aquí. Repetición de teclas, sí. Vamos a verlo ahora. Como eh, Si hay diferencias, ¿no? Hombre. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que sí se haga de notar, ¿no? Bueno, yo creo que sí se nota un poco. Yo creo que sí, nota un poquito. Me da miedo, me cansan los dedos, pero... Es como básicamente jugar en teclado. Es como jugar en teclado, gente. Sí, totalmente. Es como jugar en teclado. Es que es increíble. Y si tenéis el mando muy bien, como si, tuvi si tuvieran ustedes un mando profesional, un mando bastante bueno, ¿vale? De buena calidad, de X-Controller de estos... Muy caros. <risa> o de... El Astro... Eh, es que tiene Wolfies, básicamente. O Let's... Eh, bueno, ahí sí que se convierten ustedes ya en profesionales, gente. ¿eh? Con esta sensibilidad, con estas opciones. Y eso que hay opciones más... Guapas que estas, ¿eh? Pero yo las voy a dejar para otro vídeo porque son muy avanzadas y son para gente que entienda de ordenadores. Yo es que no, no estoy diciendo que yo entiendo de ordenadores, pero... Sí entiendo algo, ¿vale? Me sé defender bastante y... Yo creo que es una buena opción suscribirse al canal, ¿vale? suscríbanse al canal para que suba esos vídeos. Así que, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ni ni ni no, no. Mira cómo, mira cómo construyó en, en teclado. Por cierto, chicos, se me olvidó nombrar que en teclado también se te quita el lag, ¿vale? Tranquilos, que esto en teclado es así. Antes no, antes no podía ser yo esto. O sea, es increíble. Es increíble. Te quita el limpul lag, gente, ¿vale? Te quita el impuls lag. Así que, disfrutarlo. Hasta luego.